Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo vamos a hacer unos cambios a, a esta eh, hipercube modificada que hicimos hace unos años que tiene un poco de problema en el eje Z con el guable del husillo porque tiene un husillo de un metro de largo entonces vamos a modificar todo el sistema para, para hacer que funcione el eje Z un poquitín mejor y que prima mejor la impresora Así que nada, os dejo con el proceso eh, del vídeo en el que tendremos que hacer algunas piezas en la CNC y demás para poder eh, adecuar el sistema antiguo digamos, al sistema nuevo. Bueno, pues ahora que ya tenemos desmontado el husillo eh, voy a explicaros un poco cuál es mi intención o cuál es la idea que, que yo tengo eh, lo que quiero hacer es montar el motor en esta barra que hay aquí así por debajo de tal forma que yo pueda poner una correa y con unas piezas de este, de este estilo que tengo que cortar pues transmitir el movimiento del motor al husillo eh, con una correa de tal forma que yo lo que voy a utilizar es eh, digamos que el problema que tiene la máquina es que como el usillo está simplemente enganchado en el eje del motor pues al girar eh, baila demasiado para los lados, entonces yo lo que quiero es poner unas piezas de este estilo aquí eh, de tal forma que yo pueda soportar el husillo tanto arriba como abajo y tensar correctamente la correa que una el motor con el husillo para que así pueda eh, transmitir el movimiento como es debido y el usillo esté siempre lo más recto posible. Bueno, pues ya tenemos la, la pieza lista. Eh, hemos roscado estos dos agujeros. Bueno, avellanado un poco, limpiado un poco las rebabas que había y demás. Y bueno, como os decía, esta pieza está pensada para ir aquí y de tal forma que el usillo quede alineado con, con las varillas, ¿vale? Entonces, nada, simplemente la pieza va enroscada aquí con dos tornillos de métrica 6 y tenemos una pieza que iría aquí y te después tendremos otra que iría eh, en la parte superior de la máquina a ver si os lo puedo enseñar después tendríamos otra pieza que iría puesta tal que así y después una tercera pieza que es la que va en esta zona de aquí de la bandeja eh, que es donde nosotros sujetamos, digamos, la, la tuerca del usillo, que esta todavía la tenemos que, que diseñar. Pero bueno, básicamente vamos a colocar tanto la de aquí arriba como la de ahí abajo y continuamos. Bueno, pues ya tenemos la parte de este lado montada, con el motor, el NEMA 23 ya recolocado, la placa con el KFL10 puesto. Solo con esto, todo, una vez todo montado, pues me he dado cuenta, no sé si se llega a apreciar muy bien, que flexa con bastante facilidad. Y como lo que voy a meter aquí es un musillo de, de 10 milímetros de diámetro, pues probablemente acabe cortando en la CNC una chapa para poner por aquí detrás. Eh, de tal modo que una estos dos perfiles como si fuera una única pieza solidaria Y así intentar eliminar este esta, esta flexión que hace esta barra aquí Porque al final esto es una barra 20x20 Y como os digo vamos a meter aquí un musillo eh, como Dios manda Entonces eh, este lado, la parte de abajo de este lado ya está lista Eh... Voy a preparar esta chapa de aquí, voy a colocar la parte de arriba y volvemos. Eh, ya tenemos aquí los usillos que, como veis, nos hicieron aquí un rebaje para poder meter la polea GT2 de eje de 8. Así que bueno, vamos a desmontar el otro lado del eje X, aquella el quelmo, del eje Z, perdón de aquella zona de allí para poder colocar este otro usillo. El de este lado ya lo, ya lo hemos montado. Así que nada, ahora os voy a enseñar eh, un poco cómo quedó montado el usillo. pues ya lo tengo listo, me ha dado un poco la lata de configurar el... otra vez el Marlin porque esta máquina hace un tonazo de tiempo que la tengo montada y la verdad es que tenía el Marlin por ahí pero estaba medio desconfigurado, bueno he tenido prácticamente que reconfigurarlo otra vez de cero y bueno ya tengo los usillos alineados de todas formas a medida que la máquina sube y baja por ejemplo ahora mismo que está arriba de todo eh, si yo pongo la cama a moverse hacia abajo pues se nota que el husillo aquí arriba gira perfectamente pero por el medio bandea un poco vale porque al final pues bueno todo el peso de la cama quieras que no pues afecta un poco a que el usillo bandee pero también es verdad que bandea mucho menos de lo que bandeaba antes vale, antes con este mismo con el de 8 eh, se movía muchísimo para los lados por el propio por, la pro, por el propio peso de la cama pues se movía mucho más de lo que se mueve este ahora eh, de todas formas eh, tengo que comprobar esto es algo que comenté el otro día en, un, en una publicación del grupo de impresión 3D de Facebook que había alguien que estaba teniendo problemas con la altura de capa y, eh, bueno, perdón, había alguien que estaba teniendo problemas porque tenía bandeo en el eje Z y es importante que si vosotros tenéis una máquina que tiene un husillo de paso 8, como es este caso, en este caso esta máquina tiene un husillo de paso 8, eh, no podéis hacer una altura de capa de 0,3 o de 0,25 o de 0,27, vale, tenéis que utilizar una altura de capa que sea eh, par, por ejemplo Yo en este caso lo que haría pues Sería utilizar alturas de capa Múltiplos de 0,08 Porque como tiene paso 8 Pues múltiplos de 0,08 Por ejemplo, entonces pues podríais usar 0,16 0,24 eh, 0,32 0,40, 0,48 0,56, vale Yo eso es un poco eh, Lo que haría, esa sería mi recomendación Y también os recomendaría que tuvierais Mucho cuidado con el tema del Z hop. Porque hay muchas veces que, pues, por ejemplo, mmm, no me he dado cuenta y he puesto una altura de capa de 0.48, por ejemplo, pero he puesto un Z-Hop de 0.3. Entonces, al hacer las piezas me sale bandeo en el eje Z, como por ejemplo en este caso. Esta, por ejemplo... Esta, por ejemplo, es una de las primeras piezas que imprimí... Con esa máquina, y si os fijáis por ahí, pues se ve el, el z Z-Wobble, Que no es tremendamente bestia, digamos, pero bueno, a ver... Se nota, y muchas veces con estas cosas lo que pasa es que para una persona que no está muy acostumbrada a imprimir eh, no, le, no le ve nada raro, pero en realidad esto no debería estar así, vale eh, Entonces, bueno, eh, yo os digo muchas veces este efecto no es ni porque el usillo esté torcido ni porque la cama no esté bien o sea no esté el PID de la cama bien ajustado y entonces pues se expande y se contrae mucho más de lo debido sino que muchas veces es un poco a la altura de capa que nosotros le ponemos a nuestros objetos así que nada que sepáis que es muy importante eh, tener en cuenta el paso del usillo que tenéis o la varilla roscada que tenéis para Poder llegar a hacer unas alturas de capa eh, mmm, Con una calidad muy buena Sin que os llegue a hacer este efecto que veis aquí Bueno, pues esto ya estaría ya Tengo aquí las dos piezas la, la pieza, vamos, salida de la máquina y bueno, ni decir tiene que la diferencia es bastante importante. Ya veis aquí todas las rayas que salen y aquí pues sigue teniendo algún defectillo y alguna cosa. Eh, pero bueno, eh, está en comparación, está bastante mejor. Eh, con lo cual, nada, eh, me tocará seguir haciendo pruebas y demás para intentar dejarla lo más fina posible. Eh, y lo descarto en un futuro meterle un sistema de 3 eh, o 4 usillos como tengo en las GallyMaker. Pero bueno, de momento eh, no está nada mal eh, y seguiré, seguiré haciendo pruebas. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.